Yeah, yeah. Sure si la vida se fuma como el humo de un cigarrillo Dime por qué no la va a disfrutar Si me gusta la música desde chiquito Y ahora me metí en la vida del trap Yo quizá no tire de los mejores chanteos No tengo chavos nuevos ni cadenas ya no hay mucho dinero Pero una cosa voy a decir Que si yo subo, subiremos todos de aquí Que si me pasan las cosas buenas Yo lo pienso, yo va a compartir El objetivo uno, vivir de la música El objetivo todo es parecido al anterior Pero sin porque cats. Y todo esto tarda en crecer No va de la noche a al amanecer No sé yo si me vaya a creer Pero yo creo. En firme ya en mi camino no me desvío Y si soy el único que en este cuarto hace ruido Y si ya me voy y nunca sabré dónde ya me pero eso me mata No saber cuántas horas me quedan Cuántas vidas tengo ya gastadas Eso me quema, me arde, me y me frena Si yo tiro para adelante, que vaya el que fuera? Y la vida se fuma como el humo de un cigarrillo